Yo desde el diente de mi madre venía tejiendo. Es una tradición que lleva más de 100 años. Procurar de que la arquitectura que viene con nosotros, que siempre esté viva, de que no se nos pierda esa bella tradición.